Buongiorno cari amigos Da Pablo El giorno de hoy Un bellísimo allenamento Qué allenamento facciamo? Vamos a fare un total body Voy a fare tres ejercicios para la gamba Tres ejercicios para la bracha Y tres ejercicios para el abdomen Pero el giorno de hoy habíamos bisogno de de, de... de un signo con cualquier cosa Cierto? Con un peso Dopo al te facho ver qué cosa hay dentro, pero tú le puedes meter todo lo que voy, tú, no no son excusas. Ah, que Pablo, que no tengo eh, el peso, que no he costado el agua de un litro y medio. Puedes utilizar el saino. El saino mío está un poquito pesantino. Ahora vamos a llenar hoy nuestro, nuestro bellísimo cuerpo. Reingracio a todas las personas que se han inscrito en questo giorno Aspecto, de eh, ser un contributo, un ayuto para que tú... Rayungas tus objetivos, objetivos siempre y cuando tú le metas la bola, la motivación y la constancia y aunque la disciplina. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento, un movimiento: vamos a, a, a mover el bracha ah, en nuestro cuerpo, un poquito de pliegamiento, un poquito de pliegamiento. Vamos a hacer estos es ejercicios de, de, de Total Body, ejercicios para, para meterte en forma de eso que que estamos este este periodo que que que que fare de meternos en forma, ¿no? dopo sea sea a posto, tú seis, a avanti, avanti, avanti. a okay, que vamos a fare, vamos a fare un un un riscaldamento. bit de este entramos riscaldamento, nuestros ejercicios para la para para el para y para y para Ok, perfecto, perfecto, perfecto, muevo en a posto bit me a a iniciar, ¿eh? prepárate, prepárate. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar tocando. Vamos a hacer un rescaldamiento y luego iniciamos con nuestro ejercicio. Ok, vale, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. 3, 2, 1, villa con un toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,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 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, abro, ta, muevo, toco, muadro pa, ja, ja, toco, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a meter uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci in più. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8, 9, en 10 ok, siento <ríe> que, que, que la tierra va un poquito, un poquito yo por el, por el peso mío ok, por último, vamos a abrir, grande, grande, grande, grande mano contraria, toca pie contrario Guarda lo que hacemos 1, 2 ok, vamos a iniciar, vamos a hacer 20 e iniciamos con nuestra actividad física 3, 2, 1, ¡Vía! 1, 2, 3, toca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero las personas que no han el zaino, ya yo he hecho otro, otro vídeo con las confecciones de agua de un litro y medio. Ok, perfecto, perfecto. Me falta un poquito de, de movimiento. Vamos a iniciar nuestro. a, a elaborar eh, la gamba, la gamba, como he dicho prima. Tres ejercicios de gamba: tres de abdomen y tres de bracha. Vamos a iniciar con, con gamba. Vamos a hacer. Vamos a abrir los pies a la estrella misura de espalda, guarda, guarda, lentamente, lentamente, scendo, scendo, scendo, profundo, salgo, alzo piede, ok? Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, scendo, alzo piede, ok? Vamos a farlo, vamos a farlo, eh, 12 volte, 12 volte, Preparate. 3, 2, 1, via, 1, Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e 12 <ride> 12 12 perfetto perfetto questo lo ripeto nuovamente potete avere un pochino di acqua pot al body ok adesso lo faccio così di lato potete guardare questo sta pesante questo peserà per 12 kg después so, pues, al final te voy a ver qué cosa hay dentro curioso, no? tu lo puedes limpiar con con detersivo la pasta el agua, cualquier cosa, así va 3, 2, 1 bien, yendo salgo, 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok. Su questo lo vuoi ripetere due volte? Tu a casa me lo fai tre volte. Tre volte. <ride> ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a arenar un poquito el polpacho, el polpacho grupo muscular importante de, nuestra, de nuestro cuerpo, soporta la estabilidad, el equilibrio, todo. posiciones, posiciones, vándalo acá posiciones, en punta, en punta 1, 2 Voy a hacer esto. Simplemente faccio... alzo la punta Preparate 3, 2, 1 Apro grande Via, se va 1, 2, la punta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Uno en más 2, 3 4 y 5 Uf, importante que el altalón no toque a tierra solamente en punta vamos a parar nuevamente nuevamente nuevamente vamos a pasar este este y si lo pacho cambio la la posición Prende un gocino de aire, respira profundo y si se va, si se va, si va, si va, si va, si va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 y más, 2, 3, 4, 5, ok, Uf. Uf. se siente, no? Presente nuestro nuestro porpacho. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a fare laterales. Laterales. Voy a abrir grande. Voy a andar de un lado al otro lado. Tú puedes prender un bolsillo de ¿eh? ar. Perfecto, guarda lo que faccio, abro grande, abro grande, abro grande, esquina directa, postura, que voy a hacer, voy a hacer esto, la gamba permanece directa, directa, directa, guarda, directa, piego, directo, ok, cuánto vamos a hacer, vamos a hacer 20, 20, 20, 20, 20, preparate, 3, 2, 1, via,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 7, 8, 9, 10. Se siente todo el adutor, toda la parte interna de nuestra coche. Se siente, se siente, se siente. Uh. Tutto este esfuerzo vendrá pagado. Tutto vendrá pagado. Te lo digo yo. Te lo digo yo. No te puedes fermar, fermar. Debe continuar, continuar. Siempre labora tu ritmo. Siempre si serán personas que van un più avanti de té y pío indietro de te. como cuando uno va una corsa uno va una corsa, va avanti va avanti uno dice tanta gente que se me ha superato y guarda uno dietro y c'è una marea por quello, siempre no c'è fida, la fida es con tu exceso tú te mejoras, ogni, ogni giorno nuevamente va, nuevamente, abro grande abro grande, esquina directa 3, 2, 1, via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 en 10 en teoría, habíamos finito nuestros ejercicios de gambe pero yo voy a yunger un alto, un alto, un alto, un alto, un alto, un alto, un alto un alto, un alto, vamos a hacer escote sumo luego te lo faccio vedere hacer, luego te lo voy a vamos a hacerlo cortito uno, dos, vamos a hacer 10 y basta 2 de 10, 2 de 10 la gente me dice, Pablo, tú por qué, tú, tú la por el color, eh, por la resistencia, no. Yo me aleno, yo me aleno, me aleno tres volte a semana, tres volte, siempre una hora diez, y veinte, no esa, no es a facho piano a mi ritmo. Como no compito, lo facho por, por un estilo de vida. Lo importante no es el cuerpo y lo que, lo que se porta dentro. Tú puedes mejorar, eh. cambiar tus hábitos. Ok, guárdalo, guardalo, abro, abro, abro, en questa postura, sempre derecho, directo, guarda. Uno, due, vamos a fare. ¿Cuánto vamos a fare? Vamos a fare diez, dentro. 3, 2, 1, via. Fermo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en più. 1 più. Me quedo. 1, 2, 3. ¡Ay, ay, ay! Estos ejercicios que hago yo son ejercicios para mantenerte en forma si tú quieres voy a prender un volumen así grande, desagradito toca andar un, a una palestra, meterle más più, più, più peso, pero estos ejercicios son para mantenerse así vaya al laboro más caro vaya a estudiar más cargo, más tranquilo, sin estrés sin esforzar el corto ok eh, vamos a hacerlo nuevamente lo hago así de lato de lato, de lato, de lato con peso, ¿no? abro gratis, abro gratis, abro, abro, abro esquina de petro, petro de caballo romano de, del monumento de altar de la patria ok, lentamente prepárate, 3, 2, 1 y 1 va, 2 3, 4 5, 6, 7, corto, 8, 9, 9, 10, 11 y 12. 1, 2 y 3. Perfecto, perfecto. Ahora hemos finito nuestro ejercicio para la para la gamba. Respira profundo. Vamos a hacer ejercicios con la para las braccia y finalizamos con el abdominal. Ok, voy a hacer vedere dos. Vamos a hacer piegamentos, Voy a hacer piegamentos de, de dones dopo piegamentos de hombres. Ok, voy a explicar. Te explico. Per le dones, per le dones, per le dones, per le dones le dona, van a usar le dona en esta posición le dona, le dona, le dona, su, dopo salgo, escendo, ginocchio y esto, esto lo van a hacer, esto lo van hacen... lo fanno le dona, allora, i uomini lo fanno normale, normale, piegamenti normales. normales, ok, que voy a hacer, voy a iniziare con, hacer... vamos a hacer vamos a fare 12 Voy a hacer 6 repeticiones de ejercicio con perletona y y faccio 6 per uomini, ok? Vamos a iniciar. Posición. Posición. Posición. Posición. 3, 2, 1, via. 1. 2. 3. 4. 6 ahora, hago 6 de hombres normales 6 de hombres, ok ok, se va han guardado? senza excusa senza excusa, he iniziato con le donna y es finito con el uomini vamos a eso lo repito nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente perle dona voy a hacer 7 y per los 8 uff 8 60 un poquito 60 ¿no? 60 se sente, se sente. ok prendo un bolsillo de aria Per le donne, per le donne, guarda. Vale. Forse le braccia, forse le braccia. 3, 2, 1, via. Su. 1. 2. 3. 4. 5. última peledona, última peledona. Ok. Vamos a fare. No, mancan la de uomini. ¿Cuántas son? cuántas. 8, 8, 8. está pesante. Está un poquito pesante. Y probamos. 3, 2, 1. Via, via, via, via. No te rinde más ok perfecto ya hemos hecho nuestro nuestro primo ejercicio de, de bracha de woman Atento. vamos a fare nuestro segundo vamos a fare vamos a fare este remator igual vamos a fare con un brazo 2 de 10, 2 de 10, 2 de 10 a 12. Mira, comando, está pesante. la te pensará, No, pelo, no pesa niente, de unido. Está scherzando, está scherzando nada. Ok, me preparo, me preparo. Echámoslo así. Posición, posición, va de acá. Esquina derecha, va. Brazo, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 uffa esatto no? se vedi se vedi se vedi la bazzuca ok nuovamente cambio di lato 3 2 1 via 1 lentamente 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un più. Ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. Ok. Perfetto. Non cambiate lato. Preparati. 3, 2, 1, via. 1. Ora allora così. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se puede guardar un poquito que el, que el brazo va prendiendo un poquito de, de fuerza, ¿no? Ok. Ya le he la, la primera vuelta. Hace una pequeña pausa y cambiamos para nuestra segunda serie. Nuestra segunda serie. Ok. Se va. Se va, se va, se va. 3, 2, 1, y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 10 11 y 12. 12. Si tú no hay el sainete, puedes tomar un, una, una botella de agua. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio para, la, para el, siempre para, para la parte superior. Vamos a hacer un poquito de, de pectoral y con el peso. y con el peso. Me reposo, Me reposo. Me reposo. Vamos a hacer este ejercicio. Este movimiento, vale. Fino donde inicia el pectoral. y. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 10. Prepárate, vamos a hacer 10 el pectorale y después 10 con la, el, el saino 10 Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo, ultimo, ultimo, ultimo, 10 10 perfecto perfecto un faltó 10 ahora a echamos nuestra pausa eh, vamos a finalizar nuevamente con este ejercicio y dopo hoy eh, pasamos a fare nuestros ejercicios de per el abdomen el abdomen el abdomen veo un cochino de agua Ok, mi preparo, Tre, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso dietro. Uno. Due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo, ultimo, ultimo, ultimo, dieci. Ok, perfetto, perfetto. ¿Qué vamos a fare? Vamos a fare nuestro próximo ejercicio de, de abdomen. Me meto el saino, me meto el saino. Si tú no eres el saino, te toca <ríe> parlo sin zapes. No, no, no lo pachamos con peso. Vamos a fare un ejercicio de plano, plano. Te facho ver cómo el ejercicio. Vamos a fare 30 segundinos, 30 segundinos, 30 segundinos. Prepárate. Prepárate, cuenta la postura, guarda la postura. El ginocchio no debe tocar el materazo o el pavimento. Prepárate. 3, 2, 1, villa, en punta. presente, no? Presente. 3, 2, 1, stop! en este ejercicio elaboramos el abdomen aunque elaboramos un poco las brazas porque las brazas también están un poquito de fatiga en este ejercicio vamos a repetirlo nuevamente vamos a repetirlo lo repito, lo repito lo repito, lo repito, lo repito me confundo español e italiano, me confundo, me confundo. Cuando vado a Colombia, parlo italiano. Cuando vengo a Italia, parlo español. faccio confusiones. Ok, prepárate. Prepárate. Prepárate. 3, 2, 1, día. Ginocchio no debe tocar a tierra. Postura. Resiste, resiste que seas fuerte. Resiste que seas fuerte. Tú se la falla. 3, 2, 1, stop. Perfecto. eso vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de, de, de abdominales. De abdominales. Vamos a hacer plan directo, directo. Perfecto, voy qua, dropar, directo, directo, directo, 3, 2, 1, ¡Claro! 4, 3, 2, 1, stop. 60, ¿no? 60, ¿no? Me podés escribir, Pablo, ¿cuál es los ejercicios no sirven No, ven. ¿Cuál cosa es potente? Lo pachamos. láchame tu comento. Para mí es importante tu comento. Vino el sol, Varda, ¿vale? vino el sol. Cuando estaba haciendo el video al inicio, el sol estaba de a eso se ve todo negro, ¿no? Porque estoy en contralucha Ok, perfecto, perfecto. Si sí, va. 3, 2, 1, via. Via, via, via, via, via. Ok, estoy acostando un poco el peso. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, stop Esperamos que no venga el contraluz <ríe> Ok, vamos a para el último de El último de Atoming, el último de Atoming El último de atom. voy a proponer este, ¿vale? voy a proponer este Brazos dietos no, porque fácil me da fastidio pues, No, vamos a hacer un otro diverso Siempre con el peso Siempre con el peso Siempre con el peso Siempre con el peso En esta postura salgo con el peso 3 Prepárate. 3, 2, 1 Via 2. 3 4 Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, due in più, undici, e dodici. La gente che dirà. No, Paolo solamente fa dodici. Dodici è poco. Però è che ho o como 12 dix y en este saino vamos a, vamos a finalizar con nuestro último, nuestro último de, de abdomen, dopo fachamos stretch ok, prepárate, nuevamente 3, 2, 1, via 1 2 3 Quattro Cinque Sei. Sette Otto Dieci Undici E dodici Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta no diga arriba, un poquito yo, un poquito con dolores. Mira a padre lo que yo voy para adentro. La gente dice no, Pablo solamente le da esto, un kilo, un kilo, no no. no. Guarda, guarda lo que le da esto. El achucamano. el azucarado, una botella de agua, un detersivo guarda. casi 2 dos litros. El escarpe, kilo y medio. Inmenso. una botella de vino con moderación importante con moderación y por último 3 kg vale 3 kg 4 kg el agua tú tu... vale ya puesto peso ok creo que se la habíamos falta por el giorno de hoy vamos a hacer un poquito de, de stretch porque si vuelve stretch no se vale vuelve stretch mira comando con el vino con moderación con moderación de tutto si pongo esta vida pero con moderación, con el balance ok, vamos a hacer un poquito de estrés, estrés, vamos a hacer estrés, un veloce. ok, me salgo con las dos manos y vado avanti. ok, con una sola gamba, con una sola cambio yo lo faccio veloce, tú acá casa lo fai más lento cambio, tú te dos, tú te dos. tipo farfalla ok, ok con el gomito contrario, hago una pequeña presión igual contro luce, però lo faccio veloce, è contro luce. Cambio. Cambio me, estraio, me estraio. Faccio queste. Gamba al petto. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Perfetto, adesso guardate Tiro la gamba, cuatro. tiro la gamba, tiro, prendo, prendo, prendo, lentamente estiro fino donde yo riesca, fino donde yo riesca, fino donde yo riesca, si tú arriba cuá, fírmate cuá. si fai como me va bene, Ahí está, 3, 2, 1, cambio, va. mira acá, así. vale, pierna entiendo. Sí, yo pierna, quiero que tú vas. movimiento de stretching, lo fai, ejercicio, lo fai lentamente. Lentamente. Siendo. sin plegar el ginocchio. Cambio. Ok, con el brazo, dietro, avanti, avanti, dietro, espalda, dietro, avanti, su, en two, judo, bravo. Ok, por el giorno de hoy ya hemos finalizado gracias a tutti por guardar este canal si tú ancora no te has inscrito inscríbete a eso de cuore Pablo